Bueno, es momento de pasar a otros temas. Este, por cierto, muy interesantes porque es un fenómeno que como bien hablábamos con quien les voy a presentar a continuación no es solamente de Uruguay, estamos hablando de un problema mundial que es el ciberbullying ya es un término el bullying el, con el que estamos bastante familiarizados que tiene que ver con el acoso escolar ahora, ¿qué pasa cuando ese fenómeno se traslada a las redes sociales? Tenemos una experta que viene de los Estados Unidos y que está justamente preparando asesorando a maestras, docentes autoridades para poder trabajar este problema. Mónica Baraja Bienvenida desde Los Ángeles, sí. eh, especialista en lo que es la seguridad de las redes sociales. Me contabas que colaborabas también con el FBI. Bueno, es un placer tenerte aquí en nuestro Igualmente, país. Exactamente, gracias. Y primeramente, felicidades en el 300 Show. Yes, <risa> en los 300 programas, sí, por supuesto. Muchas gracias, Mónica. Viniste en un día especial. Sí, estoy aquí um, de, par de parte del Departamento de Estado y la Embajada de los Estados Unidos. Um, toda la semana estoy trabajando con la comunidad, con los fiscales, con la policía, con la juventud, a educar a la gente sobre lo que está pasando en el Internet. El, el acoso cibernético es algo bien serio, un problema en, en el mundo. Y es importante que mandamos ese mensaje a los padres para que sepan lo que está pasando uh -huh. y a los niños que, que, que tienen respeto. Es, es muy importante. Totalmente. Eso. Para entender el fenómeno, en pocas palabras, es un fenómeno que primero arranca en el aula, arranca en el cara a cara y después se traslada a, a, a lo virtual, a las redes, al Facebook. O, ¿O puede arrancar directamente en las redes sociales? En diferentes maneras. A veces empieza uno se, se siente como puede decir lo que, lo, lo, lo que la persona quiera decir en computadora. Porque se siente como hay, la persona no está ahí. Eso quiere decir más. Exactamente. Uh -huh. Claro, no es el cara a cara, no tiene que poner ni siquiera el rostro uh -huh. para poder hacer cualquier tipo de comentario. Exacto. ¿En qué consiste exactamente el ciberbullying? ¿Cómo es el acoso que se le puede hacer a un niño a un joven a través de las redes? Demandando text messages, demandando mensajes, um, fotos, lo que sea. Ayer tuvimos una um, conferencia con sujetos en red, uh -huh. um, y hablamos sobre el problema co con nuestros hijos. Y que empieza en la casa, con, con el respeto en la casa, que los padres tienen que educar a los niños a tener el respeto. Um, la educación es todo, pero cuando los niños salen de la escuela es otra, otra cosa. Um, y ed educación yo creo que es, es número uno. Um, a, que, a dar a los niños un laptop, pero también a decirles cómo se tiene cómo que usar, usar responsablemente, exactamente. ¿verdad? Exactamente. Uh -huh. so, el mensaje hoy es siempre um, con la embajada de, de, de los Estados Unidos. Es yo pienso antes de hacer clic. Uh -huh. Y tenemos un programa que se llama Safe Check, son ¿no? un programa que ya existe en Uruguay, que están trabajando con la comunidad. Hoy estoy um, es en la tarde hoy voy a Providencia a educar a, a un, un grupo de, de juventud. So. Asesorar sobre, sobre el tema, sobre del el la cyber tema de cyberbullying. Estamos hablando de que hay eh, jóvenes en el mundo que han llegado hasta a quitarse la vida. Exactamente. Por lo que es el acoso en las redes sociales. Sí. Sí. En Uruguay, ¿cómo has notado el fenómeno y cómo estamos preparados, docentes, para padres, madres, autoridades para enfrentar esta situación. Pues se preparan con la edu educación, porque lo que pasa es a veces creen los niños con amor y, y, y, y los padres le, les dan amor, comida, donde vivir, a, mm. los apoya, pero a veces no les enseña cómo a pelear para atrás, ¿verdad? O, o, o, o cómo defenderse. ¿Cómo defenderse? O hablar sobre lo que está pasando. So, es importante que saben que, que lo que está pasando hoy y uh, las noticias, uh, lo que está pasando en Norteamérica, porque puede pasar aquí en Uruguay, ¿verdad? Uh -huh. Por eso estamos aquí hoy. De hecho, uh -huh. pa pasa también aquí en Uruguay. Exactamente, sí. Eh, cuando decís los padres, ¿no? Nombrás mucho los padres como, o, o, o la persona que está a cargo de, de ese niño, de ese joven, como fundamental en esto. Eh, debemos acompañar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, durante sus conversaciones, eh, permanentemente preguntarles. Exactamente. Preguntar, ¿cómo te fue tu día? ¿Qué hiciste hoy? ¿Con quién hablaste? ¿Quién son sus amigos? Esas eh, preguntas en, en, en um, conversaciones con sus hijos es número uno. No, ¿cómo te fue el día? O oh, bien, es todo. Listo, ya no, está. No, más preguntas, más preguntas. Y profundizando sí, siempre en la, las relaciones, los vínculos. Sí. y si ve un cambio en actitud en la casa o en la escuela, preguntar qué está pasando. A veces tenemos niños que tienen buenas notas algo está pasando porque no quieren estudiar, no quieren ir a la escuela, ¿qué está pasando? Uh -huh. A veces es, es um, el, el acoso cibernético. Eh, Mónica, cuando te reuniste con los docentes uh -huh. ¿no? o con las maestras para hablar también, para asesorarlas uh -huh. sobre esta situación, ¿qué tipo de herramientas se les puede dar también a las instituciones escolares para que colaboren ¿no? en, en combatir el ciberbullying? pues es importante a, a hacer colab colaboraciones con um, gente de la comunidad, organizaciones como, como Safe Chicks um, para educar a los niños. Algo que, que hemos hecho en, en, en los Estados Unidos es proyectos con los estudiantes, donde ellos mismos están hablando sobre el problema en, en la escuela de ellos, porque cada comunidad tiene sus problemas, ¿verdad? Wow. So, los niños tienen que hablar sobre qué, es, qué, es, qué, es, qué son los problemas en esta escuela. ¿Es cyberbullying? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una semana en donde vamos a promover um, respeto. O vamos a tener um, um, un día donde vamos a mandar mensajes um, a otros positivos a positivo. positivo, por ejemplo. positivo. Uh -huh. Excelente, um, um, um, un futuro brillante, lo que sea. Ajá. Claro, con buenos deseos. Exactamente, al otro. exactamente. En eh, talleres, eh, charlas también en las escuelas donde se hablen estos temas, donde se conversen, exactamente. Y, exactamente. y se traten. El involucrar el, el juventud es número uno. Sí. Bueno, Mónica, seguramente hay gente que se está preparando en nuestro país para uh -huh. poder seguir ahondando y profundizando en maneras de combatir sí. el ciberbullying. Uh -huh. Gracias por tu visita a nuestro país Muchas y tu asesoramiento. Muchas gracias, un honor, ¿eh? gracias. ¿Volvés a Los Ángeles hoy? o Mañana. Mañana, O estás con Providencia. Sí. Muchas gracias, Mónica. Gracias. Quédate para la celebración y mientras tanto, mirá lo rico que tengo para convidarte en unos minutos nada más, porque Leopardo ya me tiene todo pronto junto a Fede Paz.